Seguramente hayas leído o escuchado sobre una palabra que está empezando a aparecer en todos los medios. Bitcoin. El Bitcoin es una de las creaciones tecnológicas más revolucionarias de los últimos tiempos. Se trata de una moneda digital o criptomoneda que surgió de las redes y es independiente del control de gobiernos, estados o bancos. En todo el mundo, las monedas dependen de un banco central o un estado que controle su movimiento. En la actualidad, cuando le pagamos en efectivo a otra persona, aunque no nos demos cuenta, estamos confiando en que ese billete fue emitido por un banco y tiene los sellos correspondientes que garantizan su seguridad. La criptomoneda se originó a partir de un artículo académico escrito bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Este artículo vino a resolver un problema histórico de la seguridad informática y la criptografía, que es ¿Cómo lograr certificar una transacción entre dos personas sin necesidad de un tercero que la arbitre? Es decir, sin intermediarios. El planteo de Satoshi era que los grandes bancos podían ser reemplazados por una red de computadoras donde cada una cumple solo una parte de la certificación necesaria para una transacción. De esta manera, no existe un único lugar centralizado que consolide qué transacción es válida y cuál no cambia completamente la forma en que funcionan los bancos tal como los conocemos. Los banqueros ya están alertas con la presencia del Bitcoin. En tan solo cuatro años, la criptomoneda logró captar aproximadamente 10.000 millones de dólares de la economía global. Su rápido crecimiento en el mercado es similar al de empresas como Facebook o Twitter, con la diferencia que invertir en esta tecnología no es solo accesible para inversores expertos, sino para cualquier usuario común y corriente. Si todo sigue por este camino, el Bitcoin podría convertirse en una moneda tan común como un billete de dos pesos. Si bien muchas veces se habla del Bitcoin como una nueva moneda, lo cierto es que se trata de algo más profundo. Lo que propone es ser la Internet del dinero. Un sistema de bajo costo donde cualquiera, de forma anónima, pueda cobrar o pagar online sin necesidad de pedirle permiso a ningún banco. Estamos hablando de una innovación financiera que no proviene de ninguna empresa, sino de la propia comunidad que la impulsa. El dinero nuevamente en manos de la gente. Como su código es abierto y libre, han comenzado a aparecer grupos que desarrollaron nuevas variantes de criptomonedas como el Litecoin o el Primecoin, otros sistemas de pago basados en el mismo concepto. El Bitcoin está dando sus primeros pasos y tiene un futuro prometedor. Por el momento, sus usuarios son jovistas, pero poco a poco está llegando al público masivo. El nivel de entusiasmo que ha generado recuerda mucho a los primeros tiempos de la computadora personal o de la propia Internet. Es difícil anticipar lo que pueda llegar a ocurrir con este sistema económico en el futuro. Pero por lo visto, el Bitcoin ha llegado para quedarse.